presentar un poco eh, lo que llevamos haciendo estos dos años, en parte, bueno, pues será una presentación un poquito parecida a cuando presentamos el programa, eh, pero pretendo que no sea una declaración de intenciones, sino dejar más claro qué es lo que hemos hecho hasta ahora, qué es lo que todavía no hemos hecho, qué es lo que está pendiente y un poquito, bueno, pues qué, qué limitaciones hemos encontrado de momento a lo largo del camino. Sigue siendo un programa muy joven, solo dos años, con muchas más deficiencias que logros, pero bueno, voy a intentar presentarles un poco lo que hasta ahora hay. Les recuerdo que hace ya 10 años eh, apareció, bueno, por una de las primeras veces o por lo menos de las veces de mayor repercusión, una guía para, eh, bueno, pues para intentar explicar cómo tenían que ser los servicios de salud que atendieran a los niños y adolescentes con con patología de trastorno del espectro autista. Era una guía dirigida para, bueno, pues para las personas, para las instituciones que tenían que encargarse de hacer servicios. ¿vale? Eh, se decía bueno, que esos servicios deberían evaluar y diagnosticar. Con TEA parece una cosa evidente, pero bueno, pues, eh, hay que recordar que todavía en nuestro entorno, eh, pues, donde oficialmente se realizan los, los diagnósticos, por lo menos de cara a los recursos públicos, por lo menos educativos, es un equipo de bueno, trastornos graves del desarrollo en la Consejería de Educación, pero todavía a nivel sanitario, el tema del diagnóstico de trastornos de autista está, está muy lejos de ser una realidad apoyar a las familias y apoyar a los sujetos eh, y sus familias en la promoción de los aspectos positivos de salud, incluyendo la salud mental. Además, en esa guía, ya se decía algo bueno, que parece a veces, si uno se centra a mirar lo que pasa en su entorno, como que fuera un problema local, pero resulta que no lo es. Existe el peligro de que los niños con trastornos del espectro autista caigan entre los servicios de salud y los servicios de educación especial, quedándose en tierra de nadie. Hemos sido testigos bueno, pues que durante muchos años se ha atendido esta patología solamente desde la perspectiva de la discapacidad de los servicios de educación especial. Yo creo que cada vez es más evidente que los servicios de salud tienen que estar absolutamente integrados y absolutamente inmersos en la atención a estos niños que efectivamente tienen las dificultades eh, bueno, que necesitan unas particularidades de atención educativa, pero también tiene unas particularidades en temas de salud y unas dificultades en el acceso y en la bueno, reducción de servicios de salud que hace que tengan que ser atendidos. Por no decir, bueno, pues que se trata de una patología del neurodesarrollo, en donde el diagnóstico tanto en la en el diagnóstico atención orgánico como el diagnóstico positivo. El trastorno espectroautista eh, no puede de ninguna manera ser o delegado por los servicios de salud. Eh, y también dice Saría que idealmente deberían estar integrados todas eh, esas instituciones de apoyo educativas, de salud y demás. No voy a presentar todos los múltiples documentos, guías, declaraciones, donde se ha dicho lo importante que era esto, simplemente por señalar bueno, pues la Declaración de Autismo Europa, donde se dice que estas personas tienen que tener el acceso a los servicios de salud ordinarios, ¿no? hace falta una reparada, hace falta un gueto, tienen que tener el acceso a los servicios de salud ordinarios igual que si no les pasara nada. Parece de perogrullo, pero sus dificultades hacen que eso no pueda ser así si los servicios no se adaptan de alguna manera. Solo como ejemplo, porque ya he presentado otras veces aquí mismo toda la comorbilidad física, de patología orgánica que aparece en estos trastornos, solamente como ejemplo, pues la comorbilidad psiquiátrica, porque el hecho de que esté este servicio de Amitea. Eh, organizado o gestionado desde el servicio de psiquiatría hace que la atención psiquiátrica sea prácticamente la única atención especializada que se hace allí mismo en el servicio de AMIPEA. Todo lo demás, como muy bien ha dicho eh, doña Dolores Enrique, es gestión de casos, ¿no? para que los, eh, las personas lleguen al resto de especialidades. Pero bueno, como vemos, un 50% aproximadamente de estas personas tienen necesidades de salud mental. Y otros dos documentos simplemente por aquello de mostrar los nuestros. Son documentos de hace unos 10 años, bueno, pues donde se reflejaban, de, bueno, en Mercedes Benningson, situación y necesidades de las personas con trastornos del espectro autista, donde había un pequeño capítulo, la verdad es que muy poca referencia, pero había referencia a las necesidades especiales de eh, atención a la salud y lo mismo para personas con síndrome de Asperger en particular. ¿Vale? Ya en todos estos últimos años, algunas de ellas incluso más recientes, bueno, pues han ido apareciendo muchas guías de actuación, protocolos de cómo se debe atender a estas personas dentro del entorno sanitario. Eh, son guías, son bueno, pues, eh, modos en que se deben hacer las cosas. Yo creo que nuestro programa es un programa piloto. donde se pretenden integrar todas las especialidades. Hay muchas otras comunidades donde se están moviendo las cosas para hacer eh, bueno, pues, programas parecidos. Estamos teniendo muchísimas eh, reuniones fuera de la comunidad, muchísimas visitas de gente de otras comunidades, intentando ver qué modelo, en función de sus propias características, sería aplicable. En la misma idea de facilitar el acceso a los recursos ordinarios. En algunas comunidades se han desarrollado programas, específicos, pues por ejemplo, de estomatología, por ejemplo, de atención de urgencias, cosas concretas, pero una atención tan integral como este, yo creo que tenemos por un lado la suerte y por otro lado la responsabilidad de ser probablemente el programa que eh, más ambicioso, que alarga más y que deberíamos intentar exportar. Esta es un poco la declaración de intenciones que desde el principio estamos, eh, bueno, pues estamos utilizando, que es lo que contamos a todo el mundo, esta justificación porque qué hace pasar un programa así, por la alta frecuencia de trastornos orgánicos, y como decía, no iba esta vez a detallar cuáles son, y los problemas de salud relevantes asociados, algunos que tienen que ver con la propia patología del autismo, y otros simplemente asociados y que producen más problemas que en otras personas, ¿no? Si nos referimos, tenemos pues, otros problemas que tienen que ver con la alimentación, con el sueño, con los hábitos de vida, ¿no? Aunque pues, por todos esos problemas que limitan mucho más la vida de estas personas que tienen una capacidad más precaria, con lo cual cualquier limitación puede tener una repercusión funcional mucho más importante, junto con las dificultades comunicativas y de comportamiento que hacen que el acceso a la atención sanitaria se dificulte muchísimo más, eh, bueno, pues estas personas que tienen una atención sanitaria singular, especial, eh, adaptada. Y preferente, además, preferente porque ya sabemos, y es lo mismo que voy a eh, decir de cómo expresan eh, la patología orgánica, que tienen un repertorio, un registro de expresión del malestar mucho más limitado. De manera que el mismo comportamiento puede significar muchísimas cosas. Y entonces se nos pueden pasar patologías médicas y podemos diagnosticarlas mucho más tarde de lo que deberíamos y eso es lo que no puede pasar o tenemos nosotros que evitar que pase. Os recuerdo dónde está situado el programa MITEA. Está en el servicio de psiquiatría, en el departamento de psiquiatría de este hospital, General Universitario Gregorio Marañón, que es un hospital, como habéis visto, enorme, con muchísimas especialidades, muchísimos servicios, pero incluso el departamento de psiquiatría, esto es solo la unidad de adolescentes de la que cuelga el programa MITEA. Nosotros llevamos una serie de años haciendo investigación en neurobiología de los trastornos caracterizados del desarrollo. Por eso, de alguna manera, por la relación continuada eh, en el tiempo que teníamos con las asociaciones y con estas familias que ya íbamos teniendo bastantes pacientes de estos en nuestras eh, consultas, eh, bueno, pues aceptamos, se nos pidió, fue un reto, pero aceptamos el liderar y el organizar un programa de estas características dentro de este eh, departamento y se conformó el programa AMIPA basado en todas las ideas que nos transmitieron desde las asociaciones de, de familiares y con todo el apoyo de la, de la Consejería de Sanidad. El programa físicamente es un programa muy limitado en sí mismo, en lo que tiene que ver con esa oficina o esa, bueno, pues ese servicio de gestión de casos que hacemos. Eh, somos tres psiquiatras que trabajamos a tiempo parcial de manera que sería como el tiempo real de un psiquiatra, más un enfermero coordinador asistencial que eh, bueno, suele tener el apoyo de otra persona y una psicóloga donde hacemos la detección de necesidades en materia de salud, la gestión y derivación de todos los casos eh, pertinentes. Pero más allá de lo que es esos dos despachos, estas eh, cinco personas que trabajamos en el día a día en este programa, está, como decía Celso, todo. si no es inmerso en un hospital donde prácticamente todas las especialidades médicas que existen están representadas. O bien en el hospital materno Infantil o bien en todo el hospital de adultos. De manera que casi cualquier necesidad en materia de salud de estas personas bueno, podemos encontrar algún especialista que, que la atienda. Y ahí está la dificultad y la esencia de nuestra labor, que es conseguir que esa persona con esa dificultad concreta llegue a ese especialista y llegue de la forma menos traumática, más fluida, más fácil, con menos trabajosa por su parte y eh, haciéndolo de tal manera que podamos eh, intentar garantizar la, el mayor éxito posible. ¿no? Eh, como os decía, pretendo que no sea una declaración de intenciones, sino una expresión de la realidad, lo que os voy a contar. Ejemplos serían pues, el no entrar en una lista de espera quirúrgica como cualquier otra persona, de manera que dentro de seis meses se va a operar una persona o dentro de un mes, me da igual, a la una de la tarde tiene que estar más de horas en ayuna, a lo mejor a veces incluso ingresar el día antes. Bueno, pues si vemos que en ese caso particular no hace falta, nosotros tenemos que intentar conseguir que esta persona. Bueno, pues sea atendida, que sea operada a primera hora de la mañana, que sean las menos horas posibles en ayunas, pues para que ella sufra mmm, extra por la incomprensión, por la espera, por el cambio de hábitos, bueno, por las ayunas, una serie de cosas que personas que no comprenden bien el mundo, pues tienen muchas dificultades en entender. El trabajo se hace, eh, bueno, pues hay mucha atención telefónica, lo que pretendemos es que las familias que ya tienen muchísima carga con estas personas que, eh, por todas las necesidades que tienen, no solo sanitarias, sino de otro tipo, hagan lo menos posible. De manera que nosotros contamos también con todos los servicios de atención primaria de la Comunidad de Madrid, cualquiera de ellos, e incluso cualquier otro médico del sistema sanitario público, nos puede derivar un paciente simplemente argumentando que es un paciente que tiene un trastorno del espectro autista, y bueno, pues que quiere, que necesita, que se le vea en un servicio donde se gestiona la atención especializada de una forma eh, centralizada. Hacemos una recepción de las demandas, eh, tanto el coordinador asistencial, el, el enfermero en este caso, como yo, que soy la coordinadora médica del programa, y entonces hacemos una, un triaje y vemos la necesidad que hay que hay de hacer una valoración programada eh, con la espera normal o necesitamos una, una valoración eh, preferente o urgente. En, en condiciones programadas, en condiciones normales, hacemos una primera visita a uno de los psiquiatras del programa donde evaluamos las necesidades de salud físicas y psiquiátricas. Todo lo que tenga que ver con el seguimiento psiquiátrico lo haremos nosotros en la propia consulta, excepto que haya un seguimiento psiquiátrico externo al hospital, que haya bueno, pues una, una buena relación, una buena atención o, o un buen hábito. Entonces no tenemos por qué romper nada de eso, se trata de todo lo contrario, de facilitar la asistencia sanitaria no sustituye ninguna, ninguna cosa que esté en marcha y, bien, y hacemos las derivaciones oportunas a todas las especialidades que surjan con una necesidad en esas primeras en esa primera atención y ahí es donde contamos con todo el resto del, del hospital y donde se pone en marcha toda la maquinaria de gestión de casos. Cualquiera que haya ido a un gran hospital o especialista sabe que bueno, pues le piden un montón de pruebas, tiene que ir a admisión a hacer cola, tiene que después ir a hacerse una analítica a no sé qué sitio, a no sé qué hora, luego hacerse una prueba de radiodiagnóstico, bueno, pues un montón de cosas que suponen muchos días, muchos papeles, muchas gestiones... Intentamos que la persona con autismo venga solo las veces necesarias, espere lo menos posible, que si tiene que venir produciendo resultados y no hace falta que venga la persona afectada, no venga. Que bueno, pues todo lo que tiene que ver con esperas, con conseguir acceso, todo eso, eh, poderlo hacer desde el servicio. La valoración es una valoración médica y psiquiátrica, como decía, con establecimiento de la intensidad de síntomas, tanto a nivel comportamental y psiquiátrico en general como, como físicos y eh, ocasionalmente pues si recibimos casos que no tienen eh, bueno pues que vienen con diagnóstico porque es un criterio necesario de, de, de entrar en la unidad pero vemos que bueno, pues a lo mejor el diagnóstico en este momento nosotros lo ponemos en duda por lo que estamos viendo, pues evidentemente no podemos arrastrarlo y entonces hacemos una valoración más completa. Pero ni está contemplado, ni está diseñado eh, que este recurso sea para el mismo, ni si tenemos recursos humanos y de tiempo para ello. Aunque bueno, pues sería algo que nos encantaría poder hacer, sobre todo porque es una expectativa de las familias y es una necesidad no cubierta. Eh, bueno, pues que hay que dar una respuesta y apoyamos desde luego cualquier iniciativa de cara a mejorar y extender el diagnóstico adecuado a todos los niveles. Hacemos la exploración de salud que sea necesario y simplemente por recordar los tres requisitos que teníamos que conseguir y en qué se debía pasar el programa. Pero esto es ya la realidad de lo que creemos que es más útil eh, de este programa, del servicio que damos a estas personas. Y solo voy a poner algunos ejemplos pues, para ilustrar un poquito estos aspectos. La continuidad de cuidados, el que no haya una ruptura cuando estas personas cumplen 18 años en cuanto a los profesionales de salud que les atienden. El que no haya una ruptura y un cambio y una novedad permanente de los sitios donde se les atienden. A estas personas todo lo que podemos hacer eh, bueno, pues en ese despacho, en esta oficina, lo hacemos. Si hay que hacer una analítica, un electrocardiograma, si hay que hacer una toma de tensión, si hay que hacer... Pues, todo lo que podemos lo hacemos ahí de manera que hay las menos variables posibles porque es una de las estas personas. Eh, facilitación conseguir que sea el especialista, que mejor puede ver a esa persona el que le vea y que eso no sea eh, bueno, pues un, un tedio y un horror de trámites burocráticos para la familia. Facilitar todos los procesos para simplificarlos lo más posible. Por ejemplo, pues si hay un protocolo que para hacer una resonancia bajo anestesia, que hay que hacer muchas veces en estos casos, se ingresa a la persona el día antes, Bueno, pues nosotros hemos conseguido que no haga falta ingresar el día antes, que va a ser un problema mucho mayor, sino que venga a la primera hora de la mañana y a coordinar anestesista, eh, neuroradiólogo y todas las cosas para que se haga en el mismo día. Profesionalización de la atención, hemos conseguido pues, que en algunos servicios donde hay más demanda o donde están muy subespecializados se impliquen varios especialistas. Pero en otros servicios no tan subespecializados, que sea una persona a la que atienda siempre a estas a estas personas, de manera que sea siempre el mismo dermatólogo, es decir, que a lo largo de dos años, pues ya ha visto a 50 o 60 personas con trastorno del espectro autista, cuando en su carrera anterior había visto a uno o ninguno, eso le llamamos profesionalización. Que se vayan haciendo expertos, los, los distintos especialistas en cuál es el comportamiento, cuáles son las particularidades, las de estas personas y además en la patología asociada que aparece en estos trastornos, que a veces es específica y a veces no es específica, pero el modo de presentación y de expresión sí puede serlo. Como os decía, por ejemplo, en otras... En en especialidades como ginecología o como digestivo, donde hay mucha especialización, que hay una persona que sabe más de hígado, hay una persona que sabe más de colon, bueno, pues ahí hemos conseguido eh, coordinar y pactar que sea el jefe de servicio el receptor de las interconsultas de manera que determine cuál es la persona más adecuada. Eso supone un poco más de trabajo por nuestra parte porque entonces, si es una persona nueva que no ha atendido a este tipo de personas antes, pues tenemos que ir y explicarles el programa, explicarles las características de estas personas, cuál puede ser su comportamiento de esa persona en particular, necesitamos si explicarles que tiene que ir acompañado de monitores o de familia para cualquier exploración... Bueno, pues tenemos que hacer toda esa labor, que con especialidades donde tenemos un solo especialista referente, es más sencillo porque ya se lo sabe, ¿no? Pero, bueno, pues de alguna manera, dependiendo de cada especialidad, tenemos que adaptarnos. Ruptura de las carreras comunicativas. Bueno, pues utilizamos en la medida de lo posible mmm, las herramientas que utilizan estas personas. Utilizamos pictogramas, utilizamos fotos, estamos desarrollando un programa, que ya os contaré un poquito, para bueno, pues tener acceso a virtual, a los distintos elementos, eh, en fotos, en realidad virtual, de lo que se pueden encontrar en el hospital. ¿no? Pero bueno, de alguna manera, eh, pues intentamos romper todo eso. También con la presencia de cualquiera que venga y que la familia nos diga que es la persona que se entiende o que sabe entender o que da tranquilidad a esta persona, sea un educador, sea un psicólogo, sea el padre, pues, a veces en medicina... Eh, bueno, pues estamos habituados a que al paciente adulto, por ejemplo, se le explora solo. Bueno, pues en estos casos no. Y es la familia la que nos va a decir quién es la persona que va a facilitar eh, la exploración. A veces les damos ejemplos de material. Por pues ejemplo, eh, los niños que se van a hacer un electroencefalograma, pues le dejamos un, un el casquito con cables que van a utilizar para que se familiaricen, para que se habitúen, para que no les resulte tan extraño cuando vengan a ello. Minimización de variables nuevas, pues como decía, intentamos ser siempre el mismo profesional que atienda a estas personas, intentamos que todo lo que podamos lo hagamos nosotros con nuestro enfermero, intentamos que sean menos especialistas los que den a estas personas y protocolización individual, individualización, individualización respecto a esa persona en concreto, es decir, hay protocolos que sirven para determinadas especialidades, por ejemplo, la realización de una resonancia magnética, por ejemplo, la atención en neuropediatría, pero luego hay que individualizar para, que para cada persona en concreto. No es lo mismo una persona sin lenguaje con bueno, pues unos problemas de hiperestimulación sensorial importantísimos, donde en determinadas especialidad no pueden esperar en una determinada sala de espera, u otra persona que tiene un lenguaje fluido, una persona de alto funcionamiento, pero que puede resultar impertinente aquel que no conozca cuáles son sus características. Entonces lo que queremos es evitar que haya problemas. Eh, bueno, pues de relación o de atención en relación con estas cuestiones. Bueno, como os decía, intentamos ir utilizando todo aquello a lo que están habituados. Estas personas muchas veces ya vienen una, con una pre-sensibilización desde los centros, desde muchos centros eh, residenciales, de día, escolares, se está haciendo muchísimo trabajo para la habituación de estas personas al entorno sanitario. Nosotros en algún caso estamos participando con ello, con alguna asociación, y están viniendo regularmente los niños para conocer eh, cómo se atendería, cómo es una toma de tensión, cómo sería una, una analítica de sangre. De manera que el día que empiezan a venir porque lo necesitan, bueno, pues ya hay muchas cosas que no lo resultan. ¿no? Ya, ya solo a lo mejor es el pinchazo, pero todo lo demás ya viene con una tranquilidad que no es. Desde las asociaciones se está haciendo muchísimo trabajo en ese sentido. ¿Y qué hemos hecho a nivel de números en estos dos años? Pues en estos dos años hemos atendido a 636 personas diferentes que han generado un total de 4.500 actuaciones médicas. De ellas, 2.300 han sido consultas de psiquiatría, 1.600, eh, bueno, casi 1.700 consultas a otras especialidades, pruebas médicas, 520, 17 casos han requerido ingreso. Hemos atendido una población que se parece... Eh, bueno, pues como un calco a la distribución del ratio hombre y mujer de la población general de trastornos de espectro autista. y hemos atendido muchísimos más niños que adultos. Bueno, como sabéis, eh, los diagnósticos de autismo todavía están en una edad media que es muy inferior a la población general, muy inferior a la que se esperan estas personas, que no es que tengan una expectativa de vida mucho más baja. Lo que pasa que, bueno, es pues que hace unos años no se hacían estos diagnósticos y además... En la infancia hay más necesidades médicas en el sentido que hay que un diferencial orgánico al principio y una serie de casos, cosas. Ya empezamos a ver cómo en la edad adulta empiezan a aparecer las necesidades de atención a salud física bueno, pues, eh, como aparece en el resto de la población. ¿no? Pues una coliditiasis, una hipertensión, problemas de obesidad con riesgo cardiovascular, pues todo ese tipo de cosas. Lo que estamos viendo es pues, una estabilidad en cuanto al número de nuevos. Aquí hay un cierto bajón porque en la medida en que cada vez vemos más revisiones porque tenemos más pacientes, pues hemos tenido que limitar el número de nuevos a la semana que vemos. Entonces hay un número eh, creciente de revisiones, un número más estable de pacientes nuevos en función de la apertura que hagamos de agenda. En general, bueno, pues hay una tendencia a la alta, que es una de las limitaciones de este servicio servicios para todas las edades, de manera que no se presuponen muchas altas, porque la gente no viene por un proceso médico concreto, sino para la necesidad que pueda surgir en cada momento de atención a salud física. Con lo cual hay una entrada de pacientes, pero no hay salida de pacientes. Con lo cual, bueno, pues es un recurso que tiene unas limitaciones claras y que tenemos que ser, yo creo, muy creativos entre todos los implicados para ver, bueno, cómo se le da salida a ese problema, ¿no? ¿Cómo se extiende un tipo de programa así o cómo se puede generar la salida? Bueno, esto ya lo he dicho. El tipo de especialidades que hemos utilizado, el verde son las de infantil y el azul son las de adultos. Como veis, neuropediatría es la especialidad que más hemos utilizado, por eso tenemos utilizados a los tres neuropediatras que hay del hospital, y no solo uno de ellos. Nutrición es un servicio que hemos utilizado muchísimo, como veis, casi tanto para niños, mucho, pero también para adultos. Eh, y es un servicio que además ha implicado muchísimo. De manera que pasa a consulta en nuestro propio despacho cada 15 días, y eh, derivamos pues, muchos temas desde sobrepeso, relacionado o no con medicación, antes con malos hábitos alimentarios, hasta dietas restringidas, bien pautadas por la propia familia, bien porque el, la propia persona tiene una serie de manías y tiene, o de caprichos, tiene una dieta muy limitada, entonces necesitamos ver si hay decisiones funcionales o no. Luego el servicio de oftalmología lo utilizamos porque es nos parece que todos los niños que tengan una sospecha de tener patología visual deben ser vistos, porque una deficiencia añadida a ese nivel puede dificultar muchísimo el aprendizaje, de manera que de forma protocolizada a todos los niños les derivamos a atención oftalmológica en algún momento y ya vamos nosotros viendo cuál es la prioridad. Y luego, bueno, pues eh, gastrodigestivo, trauma neurología de adultos hay ¿no? un 30% de epilepsia asociada al autismo, con lo cual bueno pues hay mucha gente derivada pero luego hay toda una serie de especialidades por ejemplo bueno pues ORL, otorrino, pues se podría esperar más si los niños no vinieran con diagnóstico de autismo ya pero como vienen con diagnóstico pues no son tantos ¿no? pero especialidades como cirugía plástica cirugía general neumología urgencias bueno, todo lo que, lo que os podéis imaginar pero las médicas demandadas, pues desde extracciones, que si no son especializadas, entonces las hacemos nosotros en nuestra consulta, muchos electroencefalogramas, analíticas de genética, rayos, hemografía, resonancias... Esto, más o menos, lo que hemos hecho. ¿Y qué más cosas hemos hecho? Aparte de asistir y atender a los pacientes, somos los absolutos convencidos de que la investigación y la evaluación continua mejoran la calidad de la asistencia. Y eso hay muchos datos que lo demuestran en muchos ámbitos de la medicina. De manera que ya desde el principio os voy a contar algún ejemplo de esto desde el principio establecimos un sistema de evaluación del propio, del propio programa. Conseguimos una beta eh, de una convocatoria de evaluación de tecnologías sanitarias y entonces lo que hicimos fue eh, pasar a 100 familias que venían por primera vez al programa una serie de cuestionarios donde valorábamos la satisfacción, la atención eh, y la salud física que tenían en ese momento, es decir, la, que, la asistencia que habían tenido en el último año, el gasto que les había supuesto, la satisfacción que estaba con los servicios de salud... Y esto lo hemos pasado también en otras dos comunidades, en Sevilla y en Asturias, donde no han instaurado un programa parecido. Ahora ya estamos un año después de aquello y estamos volviendo a pasar este cuestionario y esperamos dentro de unos meses poder tener resultados y poder ver en qué cosas eh, bueno, pues es más beneficioso para la familia en cuanto a asistencia, en cuanto a salud, en cuanto a satisfacción, en qué aspectos les puede beneficiar un programa como esto, si es que lo hace que pensamos que sí. Este es un programa en el que estamos trabajando, todavía no es una realidad, pero está cerca de serlo, que es la elaboración de una serie de elementos, de tecnologías, de nuevas tecnologías, para facilitar la facilitación al entorno sanitario. De manera que a través de una página web, las personas puedan... Eh, ver dónde van a ir, incluso las personas concretas que les van a atender, qué tipo de instrumentación se va a utilizar. Bueno, es un programa bastante interactivo y con cosas descargables también en los móviles, eh, con jueguitos para que puedan ellos utilizar en la sala de espera. Es un programa ambicioso que nos hace mucha ilusión y qué pensamos que puede ayudar a estas personas. Y bueno nuestro compromiso inicial fue también ir desarrollando protocolos de actuación por especialidades. Hemos desarrollado algunos, una de las limitaciones es que todavía tenemos muchos más que desarrollar. Por ejemplo, bueno la como os decía, solo voy a decir tres o cuatro ejemplos de cada cosa, como son tantas las dedicaciones hemos implicado a los tres profesionales, les dan citas siempre a primera hora de la mañana, eh, ya... Saben ellos, eh, bueno, pues el, el hábito en las consultas de neuropediatría es que los niños tengan que venir también para la evolución de resultados para todo. Bueno, pues ya estas personas saben que, no, que, bueno, pues que para la devolución de resultados pueden venir solo las familias y estamos desarrollando... Hay una pediatra, una neuropediatra que se ha dedicado a dos años ha a revisar 200 historias clínicas y ver qué diagnóstico diferencial orgánico se ha hecho a estas personas con trastorno espectroquista y qué rendimiento diagnóstico han dado. Es decir, si hemos hecho pruebas metabólicas, cuántos casos hemos detectado de, metab de patología metabólica, no solo aquí, sino también en el histórico de los pacientes antes de venir para intentar establecer un eh, algoritmo de diagnóstico diferencial propio nuestro que eh, sea razonable y que si hacemos demasiadas pocas pruebas genéticas para lo que y, y resulta que son las que más rendimiento de diagnóstico dan, pues proponer que se hagan más o bueno pues reevaluar un poquito lo que se está haciendo. Hemos hecho una guía de buenas prácticas para cómo hay que atender al comportamiento de estas personas cuando ingresan a una unidad de psiquiatría. Nosotros tenemos un protocolo de actuación a los problemas de comportamiento de los pacientes con patología psiquiátrica y de otro tipo, pero cuando estos chavales empezaron a ingresar generaban unas dificultades especiales. También en cuanto al manejo de su comportamiento y hemos elaborado una guía adaptada en ese sentido con sus propias fichas de evolución en oftalmología también han desarrollado un protocolo de evaluación particular, han visto a muchísimos chicos, 122 en estos dos años, 79 con un diagnóstico de autismo, y han podido ver que realmente colaboran mucho más, casi lo dejo en de esta, mucho más de lo que pensaban que iban a colaborar. De manera que, aunque un 50% solamente tenían lenguaje de los que han Evalu he eh, evaluado un 63% colaboraban suficientemente bien, de manera que las vitales han podido hacer una valoración de la pureza visual, que es verdad que no es el 100%, como en el resto de la población, pero no podemos dejar de, mandar de derivar a los niños porque a muchos se les puede ver, ¿no? Y no ha habido colaboración, por ejemplo, solamente en un 8% de los casos eh, para valorar efectos retractivos o el fondo de ojo que tradicionalmente se piensa que es difícil de ver, es muy difícil de ver, y lo reconocen y tienen que hacer cosas a veces un poquito raras para verlo, pero solamente no han podido verlo el 4% de los casos. Hemos desarrollado una carta de servicios, con eh, bueno, pues, un modelo de calidad, por supuesto, con la Dirección General de Calidad de los Servicios, siguiendo el modelo UQM, como decía doctor Arango antes, donde pues, nos comprometemos a unos determinados indicadores de, de, de asistencia. Y también, dentro de esa mejora de información continua, hemos hecho muchos cursos cursos de formación, cursos de eh, manejo dentro del hospital de estas personas, cursos en atención primaria que nos han solicitado de los, desde las asociaciones dentro de los programas que tienen ellos de también mejorar la asistencia en atención primaria y eh, cursos de comorbilidad médica para especialistas sanitarios para que cada vez se sepa más cuál es la comorbilidad médica que aparece en los casos de autismo un montón de cursos que creemos, este es un ejemplo de uno que tuvo pues, mucho éxito, que lo hemos hecho ahora en marzo y ha sido pues, revisar la patología digestiva, la patología oncológica, la patología eh, de nutrición que aparece en los zonas de experto. Y para concluir un poquito, ¿qué, qué pensamos que aporta a la MITEA? Pues un servicio profesional que coordina, que canaliza y centraliza la gestión de los casos, que se ajusta a las necesidades de las familias, que facilita gestiones administrativas, que siempre que es necesario acompaña a las personas a otras especialidades para facilitar el transcurso por los sistemas sanitarios. Hemos hecho protocolos, tenemos que hacer más. No hacemos, eh, bueno, no hacemos diagnósticos, ya os he dicho antes, apoyamos el que los servicios de salud, los servicios de salud mental se implican cada vez más en el diagnóstico. Eh, nosotros podríamos hacer una parte de ello, una parte especializada, pero creemos que se tienen que generalizar en todos los servicios. Y bueno, pues tenemos una serie de retos, algunos concretos: tenemos que mejorar la atención a las situaciones urgentes, tenemos que mejorar la situación de los ingresos. Como habéis visto, han sido solo 17 casos, cada uno en una especialidad diferente. Bueno, pues. Esto es un hospital muy grande, hay que eh, ir rodando, ir entrenando a todas las especialidades, a todas las plantas. Entonces, bueno, eso lleva tiempo y eso es más lento que dos años. Eh, tenemos también que eh, intentar que todas las especialidades funcionen al nivel que nos gustaría. En algunas ha habido una receptividad estupenda, maravillosa, una implicación incluso más allá de lo que esperábamos, en otras no tanto y es nuestro reto intentar conseguir que todos se motiven, se impliquen y se responsabilicen de este programa. Y, bueno, eh, sabemos que existen otras iniciativas a nivel estatal. Hay la tarjeta AA que están utilizando, por ejemplo, en la Comunidad eh, Valenciana, donde hacen atención y acompañamiento, que es una tarjeta con pues, una determinada identificación dentro de la tarjeta sanitaria, de manera que cuando van al hospital pues ya tienen una persona que les orienta por los servicios. Bueno, hay distintos modelos de atención y de respuesta a esas dificultades que tienen esas personas. Lo que ya no hay cuestión ninguna es que hay las necesidades de adaptación del sistema para llegar a la misma asistencia que el resto de la población. Nosotros proponemos un modelo, lo vamos depurando, tenemos un montón de, de, de comunicación con las asociaciones, con las familias, vamos teniendo feedback, pedimos a las familias que nos digan a que piensan permanentemente y estamos en un proceso de eh, cambio y esperemos que la mejora continúe. Pero estamos abiertos también a apoyar otras iniciativas y cualquier otra solución para la respuesta a estas dificultades. Y eh, nada más, muchísimas gracias por su atención y las preguntas que quieran se pues,